¿Se te ha subido el muerto? ¿Alguna vez se te ha subido el muerto? Este es un término coloquial para referirse a aquellas experiencias cuando te despiertas y no puedes moverte Estos sucesos suelen ser aterradores, desesperantes, angustiantes La ciencia ha aportado sus conocimientos para tratar de explicar estas situaciones que tienen que ver con factores mentales sin embargo, millones de personas alrededor del mundo cuentan sus experiencias como algo más que simples trastornos y están seguros que algo sobrenatural nos acecha a todos al dormir. En este video conoceremos la historia de este fenómeno que le ocurre a muchas personas a la hora de dormir. Comencemos. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. La aterradora experiencia de despertar sin poderte mover ha atacado a la humanidad a lo largo de la historia. La sensación de miedo, angustia, desesperación, aunada a sonidos escalofriantes, sensaciones en el cuerpo e incluso dolor y arritmia, llevaron a la gente a contar sus experiencias nocturnas tratando de buscar una explicación. Pudo haber sido en la Edad Media una época siniestra donde se tenía la creencia de que los demonios rondaban a la gente y que las brujas lanzaban terribles hechicios y maldiciones en honor y con poder del mismísimo diablo, que le hubieran dado una explicación demoníaca a tan aterradora experiencia. No podía venir de otra parte más que de la mano de los seres de la oscuridad, espíritus malignos o muertos, buscando castigar a aquellos que tenían pensamientos impuros o que habían caído en pecado. Caso, Claudia fue durmiendo boca arriba que Claudia experimentó la sensación de que se le subía el muerto. Yo nunca duermo boca arriba. Duermo de lado porque mi bebé toma leche materna y duerme conmigo. Ese día ya estaba muy cansada de dormir de lado, por lo de la leche. Y pues cuando mi hijo se durmió, decidí acostarme boca arriba. Y de repente yo creo que empezaba a dormirme cuando empecé a sentirme muy mal paralizada y sin poder moverme. Claudia cuenta que estaba soñando, que estaba en su casa y que una serie de demonios comenzaron a querer arrebatarle a su bebé. Uno estaba encima de ella y que ella sabía que su esposo estaba dormido al lado, por lo que trató de moverse para despertarlo y que le ayudara. Fue horrible y muy real. Estaban ahí los demonios acechándome y hablándome al oído. Así oía a las voces demoníacas, luego sabía que mi marido estaba al lado y recuerdo haber querido gritar y no poder entonces pensé voy a tocarlo y traté de gritar de nuevo fue en ese momento cuando uno de los demonios de mi sueño dijo que ni le hablara porque no me iba a escuchar así me dijo ni le hable porque no va a responder me aterroricé más y, y en eso desperté por fin comenta en 1781 el pintor suizo Henry Fuseli inspirado seguramente por relatos y experiencias propias sobre ataques nocturnos durante el sueño, realizó una de las obras más representativas de lo que solemos mencionar como La Subida del Muerto. En aquel entonces a esta aterradora experiencia simplemente se le llamaba pesadilla, pero hoy en día sabemos que esto es algo más perturbador. En el lienzo vemos una mujer dormida poseída por un incubo, demonios que aparecen en los sueños, al fondo un terrorífico caballo observa la escena orínica, la posición del demonio sobre el pecho de la mujer, ilustra con certeza la sensación que sufren las personas al no poder respirar ni moverse, lo que provoca una angustia tal que es como si estuvieran muertos, pero con la mente consciente para darse cuenta que están completamente vulnerables en las garras de los demonios. En las leyendas polinesias se tiene un gran temor por los pau, espíritus de la noche y la muerte que salen de la laguna o el bosque para agarrarse de las espaldas de los desprevenidos o dormidos para llevárselos al lugar de los lamentos. Paul Gauguin pintó en 1892 el espíritu de los muertos Vela, donde representa con una mujer dormida boca abajo y un ser encapuchado entrando a la habitación, la atemorizante leyenda. La concepción de Merlin, que se encuentra en el escrito sobre la historia de Merlín, un texto del siglo XV, y que actualmente se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, nos muestra otra escena de cama, en donde una mujer recostada es atacada por el diablo. En esta ilustración, a diferencia de la pesadilla de los demonios, en realidad se describe cómo el diablo abusa sexualmente de la mujer. Es por esto que también la subida del muerto se relaciona con el ataque de los íncubos o súcubos, que son demonios nocturnos que atacan a las personas de forma sexual, poseyéndolos, como si al estar soñando se creara un puente entre el mundo de los sueños y el mundo de los espíritus, los cuales se aprovecharían de aquellos con atributos atractivos para el deseo de los agresores nocturnos. Extraterrestres Actualmente las personas creen que esta parálisis es ocasionada por visitantes nocturnos como los seres extraterrestres, que inmovilizarían a las personas para poderles hacer estudios o examinarlos, para después borrarles la memoria, y es por eso que las personas solo recuerdan ciertos traumas que los relacionan a esta pesadilla. Pandafeche. La subida del muerto es un título con el que los mexicanos conocen a este fenómeno. Pero en diversas regiones les dan otros nombres, como en Italia, que a esta parálisis nocturna se le atribuyen a Padafeche. Según el folclore, esta puede adoptar múltiples formas, todas ellas terroríficas, una bruja o una arpía. Mientras que otras versiones dicen que es algo más parecido a los fantasmas o espíritus. Aunque las descripciones de la figura de Pandafeche parecen variar, en lo que las personas coinciden es que para evitar un ataque de esta horrible criatura, lo mejor es dejar un montón de arena cerca de la cama. Esto ayudaría para que Pandafeche se detenga para contar cuántos granos de arena hay y así retrasar su ataque. Los fantasmas que te empujan hacia abajo. En Camboya y diversas culturas del sudeste asiático creen ampliamente que los episodios de parálisis del sueño son el resultado de visitas de fantasmas. Estas entidades son conocidas como fantasmas que te empujan hacia abajo, como una manera de describir la presión que se siente en el pecho y la inmovilidad que ésta ocasiona. JIN En Egipto se cree que el jinn, una entidad parecida a un espíritu que atormenta a las personas cuando se encuentran sumidas en el estado más profundo del sueño, el jinn o genio, es un espíritu de la mitología árabe preislámica. En realidad, son un conjunto de criaturas sobrenaturales que aparecieron en la mitología árabe antes del islam, pero fueron adoptados dentro de la teología musulmana como una interpretación de los dioses menores o espíritus de otras religiones. La vieja bruja. La vieja bruja es otro nombre común para explicar a la entidad que causa la parálisis del sueño. Según el folclore de Terranova, es una anciana que se encarga de que los durmientes no puedan respirar, moverse o pedir ayuda, sentándose fuertemente en su pecho durante la noche. El origen de esta creencia se remonta a la década de 1890, cuando el Journal of American Folklore publicó un breve artículo sobre el fenómeno. En la actualidad, algunos lugareños siguen teniendo cuidado de no dormir nunca de espaldas. Ante el constante fenómeno en millones de personas, la ciencia ha tratado de dar una explicación a lo que denominan como parálisis del sueño, que ocurre al dividir las fases del sueño, y mencionan que cuando estamos en la fase mor y despertamos repentinamente poco antes de que acabe, el cerebro queda atrapado en dos realidades, estar despierto y estar soñando. Por ello es que todo aquello que se pueda imaginar en un sueño parece presente en la vida real. El cuerpo está imposibilitado para moverse o gritar. Las principales causas de la parálisis del sueño son falta de sueño, yatlag lag o cambio rápido de zona horaria, cambios en los hábitos de sueño, sufrir narcolepsia o depresión. Sin embargo, esto no explica cómo es que en todas las experiencias se tenga una sensación de terror por seres demoníacos, espíritus malignos o entes sobrenaturales. Es por esto que la gran mayoría de personas no ha quedado satisfecha con la explicación científica y cree que el fenómeno ocurre por entidades paranormales. ¿Alguna vez has sufrido la parálisis del sueño o se te ha subido el muerto? Me gustaría que me escribieras tus historias en los comentarios. Voy a estar leyendo todas para ver si puedo hacer una segunda parte. Y también les recomiendo que se suscriban a mi segundo canal en donde me acompañarán en busca de fenómenos paranormales a lugares abandonados, casas embrujadas, sitios paranormales y llenos de misterio. Síganme en la ruta del misterio, el link lo dejaré en la descripción de ese video. Allá los veo.